Muy buenas a todos, chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí 7.0 Bienvenidos a 7 days today Aquí avancemos después de la horda Teníamos trabajillo aquí, eh Chavales, mirad ahí todo eso A ver Que empezamos Con el farming Vale Eso es lo mismo lo destruye todo En vez de repararlo Ve. Ok Venga, al no perdemos esto Vale, ¿este qué pasa? Ahí Bien, bien Cinta americana Ahí, buena, eh, cuidado Cuidado, cuidado Mira, una camiseta que no me vale para nada, pero bueno Ahí estamos Ok y lo que pasa es que vamos a perder mucho tiempo. Pero bueno, todo esto no viene bien. La pistolita tenemos que arreglarla y tal. Ok. La cuita, por aquí. Muy buena bienvenido. Un tarrito de agua, ok. Venga, vamos para la sala Ahí estamos. Hola, Marlon. Bienvenido. Muchas gracias, crack, por pasarte. Venga, vamos a ver. Ay, mira, esto es de sangre, podemos hacer botiquinas y tal. Oh. La horda fue un poquito precipitada, pero bueno. Me fuera gusto haberle dado durabilidad ahí a los pinchos, pero bueno. Como llegamos tarde... Ok, también tendremos que hacer alguna balletita y... Punta de de flecha. Bueno, bueno, bueno. Si tenemos trabajillo aquí, chavales. De aquí no me voy a Eso Son las 8. Ok. Ahora veremos a ver esto. ¿Cómo lo hacemos? Si lo rompemos o qué. Esto hay que rellenarlo, así que. Vamos a ver. Este por aquí. Sin botín. Después. Bueno, bueno, bueno. De, de cuerpo que tenemos aquí todavía. Venga. La coña ha subido 61 Eso está muy bien, hecha, ¿eh, ¿vale? Algún mapilla más o algo ¿O algún tesoro Venga Una botita, puede estar bien Bueno Ahí Mira los pinchos que guapos se ven por debajo ¡Ojo! ¡Ojo, qué bien! ¡Pistolón! Aquí, que me lo cambio del tiro. <ríe> Aunque no tenga linterna. Cojo las balas y todo. Ok. Sí, sí, tiene balita ahí. Bueno, bueno. Esto es lo que no tenemos ahora mismo. Pero bueno, nos da igual. Tenemos la pistolilla. Vale. Venga. Tenemos huesitos por aquí. También una bendita y algo de plomo ella no puedo coger mm. qué puedo tirar o qué puedo esto que pues se me va a convertir en tela bueno me puedo dar la vendaja no puedo dar ahí creo que sube la medicina vale me llevo eso ahí y ahora este que nos quedan todavía algunos más, eh bueno, bueno, bueno, bueno ya no tengo a ver este me lo uso también tratar de esto vamos a tener <coughs> perdón vamos a ver la comidita la tita de pera a ver qué tal 21. Lo Lo pasa es que se nos convierte ahí en lata también, pero bueno. Ven, 88. En... Un desafío, remachalo. Vamos a ver el de los pollos. Con una pistola de clavos. Las misiones son. No tengo para. No. Ah, pues me lo llevo. Pues estupendo. Ya para esto no vamos a tener. El agüita ya no puedo llevármela. Y no quiero tirar nada. Mamma mía. Bueno, el, este es el desafío de los pollos. Lo puedo soltar para que, como lo despedace, se me convierta en papel. Y tampoco queremos papel ahora mismo. Ahí, me llevo el de este. Ahí, vale. Muy buena, Adrián. Bienvenido. Vamos a ver, vamos a ver. Son ya las nueve. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué soltamos. Está reforzado con hierro. Este también. Eso está por aquí. A ver, el pico me lo llevo. El agua creo que también. El psicoto. esto, vamos Soltando por aquí. Ok, un saludito, Adrián todo para ti y toda tu clase. por pasarte. No se te olvide dejar like, campeón. Muy importante. Dale like, comparte ahí con toda la clase de informática y bandoleros jugando ahí al, al Seven Days Today. Vamos a ver las camisetas estas. Si la he visto o la despedazo. La no me da. Me despedazamos esta. Vale. Y esta las botas de vaquero 327 396 son las desgastadas, estas no me gustan mucho, pero bueno Estas parecen un poquito mejor, eh Las botas de vaquero Ok, sí, allí en, en México es muy temprano, es de madrugada Un saludo a todo México, campeón Muchas gracias bro, por pasarte por el directo te agradece mucho, chao, chao, que tenga buen día también. Venga, esto lo soltamos, ¿vale? Porción de pollo y todo esto. Incluso uh, revolver, bueno, lo podremos luego reparar y Y tal, pero es que si no, no voy a poder coger nada. Venga, me pongo la de vaquero. Esta las podría reparar con la tela. Esta no puede porque necesita cuero. Pues venga, la desgastada, mismo la soltamos por aquí. Vale, esto por aquí. Esta de jamón. Esto por aquí. Venga, y vamos para abajo y arreglamos un poco. Que falta no va a hacer. Vale. De momento vamos bien. Pasa que el tiempo pasa y no hay que lo pare. Y esto lleva su tiempo también, lo de arreglar la base y todo esto, ¿vale? Venga, vamos a ver. Aquí. Dos de madera. Ok. Ahí voy a coger el hacha y a ver esto es lo que viene. Venga. Porque me sale más a cuenta destrozarlo. Y ponerlo nuevo, ¿vale? De metal. Okay. por lo menos este cuadrado bien intentas intentar ponerlo tenemos ahí 30 de metal pincho y así dejamos medio preparadita la base y quieras que no ahí, vale incluso esos cuatro también los fundos vale Yo creo que es un buen sitio este, ¿eh? la base esta que hemos hecho aquí en el laguito. No sé, ¿qué os parece? Además lo vamos a venir porque como es el agua ahí. Venga, minería el 23 también nos interesa. Todo eso nos interesa. Venga, a ver cómo le doy la vuelta a esto. allá eh, ya lo he hecho mal. así pues se va a quedar así. Ahí. Vale. Bueno, pues esto. tenemos que tener cuidado, que no venga ninguna manada de... de perretes, ni nadie, ni horda errante, que... les puede dar por, por venir por aquí. A ver si después ahora podemos coger o le doy ya. Venga, voy a intentar... Cogerlo aquí mismo, ok. Esto se va cogiendo así. Vale, vais poniendo los, los cubiletes. Y como podéis comprobar, registramos al zombie. Le damos matariles. Ponemos otro registramos zombie. Cambiamos a cuchillo. Ahí. Mira, dos puntitas de flecha de esta, Vale. Y esto, bueno, ahora lo, ahora lo repararemos esa parte, ¿vale? Ahora repararemos esa parte. Y vamos a liarnos con esta, que si no, no, no me cunde mi esto. Se puedo recoger ahora o cuando sea, pero bueno. Vale. Ahí. El otro me da igual. Se puede recoger ahora después. Esto es lo que queremos. Ahí. Podría haberlos contado, pero bueno. Venga. Vamos colocando aquí pinchitos. Moruros. De metal, que son los buenos. Se pueden luego reforzar más y todo. Esto es lo que yo recomiendo. En la que podáis coger metal. Vale Se necesitan mucho, que es lo malo Poco metal Pues venga Ahí Me faltan dos Vale Que no sé dónde los puedo poner Aquí mismo Uno Tengo puesta la luz, sí, tenía puesta la luz de, de minero, eh bueno. A ver Con el R2 cambiamos ahí ¿Vale? Y lo ponemos ahí Ok Y luego pues Pues este mismo, yo qué sé Quitamos este de aquí ¿Vale? Ahí Perfecto, cambiamos aquí Cambiamos Muy buenas, Manuel Un saludito, campeón ¿No te gusta a ti el Seven days today, eh? <ríe> Venga, esa parte la tenemos, ¿vale? No haría falta Ahí, metal, hierro, pero bueno Y aquí, como tenemos maderita, lo que no tengo es el Bueno, podríamos No digo por no gastar la llave inglesa, ¿vale? Con esto eh, el airdrop <risa> Para la horda ya ya falta Son cada siete días, el día 21 Está recién pasada la horda, ¿vale? Estamos el día 15 la pasé en el anterior vídeo la, la horda ya hasta el día 21 no, no viene Ahora tenemos que explorar y tal Venga, vamos a ver el mapa Ya pues Bueno, pues ya ahí al agua seguramente Y tal Aquí que no hemos explorado ahí A ver, más o menos Y guardamos aquí un puntito de regreso pongo una X Ahí para saber que está ahí el light ¿vale? Yo creo que sí, que caerá al agua lo más seguro, o allí enfrente, pero bueno Encendemos la luz Y a lo que vamos A reparar esto Por lo menos con madera Ahí Algunos no están muy tocados, pero otros sí como ese. Está todo reventado. Todo esto hay que repararlo. Todo lo que nos deje. Las columnas ni la han tocado, ¿eh? Ok. Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Yo no me canso. Es un... Y bueno, lo he realizado, pero es una pena. Pero se puede disfrutar igualmente. Así que. Aquí estamos. Dándole aquí al 7 Day Today. Nos reventaron la, la base. Quiero ir, tío. De aquí a explorar o algo. Ven. Ese está arreglado. Ese también, el otro no, cuidado. El cubo no queremos repararlo, ¿vale? ya a meter por ahí. A ver. Por aquí, este sí, este también. Esto también. Aquello de allí me falta. Venga, vamos a echarle un vistacillo. estos que me quedan por aquí. Este como está reparado. Puedo subir aquí. Aquí pongo otro. Este lo recojo. Es como deslumbra la lucecita, ¿eh? Mira aquí eh, el cambio de sombra, de luz y sombra. Ahí, y en la que podamos, pues le ponemos pinchos de, de hierro, ¿vale? En la corremos Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? Chavales Más o menos se puede quedar así Me gustaría limpiar un poquito más la isla ¿eh? Está por aquí, no sé, aunque por aquí un poco el otro día, pero bueno Aquí, que veamos aquí la limpieza de jardinería bueno, eh, la tierra no, ¿eh? Ahí, de vez en cuando falla Ahí Cuidado, ¿eh? Ahí Bueno Tampoco me quiero tirar aquí mucho rato, ¿eh? De limpieza Tenemos aquí no mucha hierba También se puede hacer con la de esta El puñalillo De hueso tenemos que averiguarnos también el cuchillo de caza. Vale. La moto, vamos a ver lo que tenemos y más a ver lo que nos llevamos. Porque algo me tendré que llevar, comida y tal. No está la cosa para dejar aquí la comida, ¿eh? Venga, voy a subir un momentito ahí arriba. Ok. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás jugando, Manuel? Estoy probando aquí. Lo pasa es que me ha tocado un mapilla y un poquillo. Regulinchi. No encontró ciudades ni nada. Vale. Bueno, esto lo dejamos ahí pendiente también. No lo pude encender porque llegamos tarde. Vamos, arriba suelto unos materiales y nos vamos. Vale. Sí, sí, es que es mucho mejor para ver los zombies y todo. Lo ves, esto ya, esta zona la tengo despejada... Tendría que despejar esa zona de ahí más o menos y tal, pero me voy a ir Ahí tenemos una antorchilla, la coloqué ahí un poco para alumbrar, pero bueno Ven, Aquí un saltito, ahí, a si le cuesta Y vamos por nuestra moto y veremos. Bueno, a ver, tendremos que viajar de noche Vamos, vamos, vamos La tierrecita la soltamos Punta de flecha de hierro, esta me interesa, eh Plomo momento dado me da igual Hueso me lo puedo llevar Esto me da igual Fibra me da igual Papel también El agua me la llevo Los pinchitos Los dejo por aquí Aunque mola llevarlo ¿eh? Por si acaso No creéis que no A ver Y me llevaré alguna lata de comida, ¿eh? Gran porción de ternera. Esta me la llevo, ¿vale? Luego, bueno, bueno llevamos ahí la porción de pollo, la porción de cordero Y luego la cinta aislante es muy importante. No me la voy a dejar aquí. La vitamina y todo eso viene muy bien también. Los antibióticos. Los podemos dejar también por aquí. Allí en el otro lado también tengo. Las adoquines también. El pegamento me llevaré. Más huesitos. Que hemos farmeado por ahí. Y no sé si llevarme el revólver. Pensando también en volver a... Allí a nuestra casa. Vamos a ver lo que tenemos ahí. La moto. Y... Espero que no se me haya gastado la... La luz. Lo mismo nos hemos quedado sin batería y nos quedamos aquí tirados, ¿eh? Madre mía. chavales. vale. Se nos haya ido la batería. Vale, vamos. <ríe> tenemos que buscar una batería por ahí. Vamos a ver. Espero que no, ¿eh? Bien, bien. La batería va bien. En principio... Vale, tenemos el abrigo. Ay, tenemos aquí un montón de, de hierro. Bueno voy a guardar esto por aquí vale, la comidita también es para hacer algo más de huevo en la mochila, de todas maneras vale y la agüita también la podríamos dejar vale yo creo que por ahí más o menos ¿eh? el pico por aquí el hacha por aquí esto por aquí la ballesta, como no tenemos balita, también las podemos dejar en la motillo. Pues ya está, la moto está cargada ya, ¿eh? Sería cuestión de irnos con la moto y cualquiera se va al Wayland. Vamos a echar un vistazo, pero es que voy muy cargado, aunque podremos hacer algún algún cofre, supongo. Vamos a echar un vistazo. Tenemos que... Buah, tengo por aquí cositas y tal, más... Más hidro y de todo, ¿eh? Un vistazo al Wayland, ¿qué os parece? A ver. Paramos aquí. Tengo poco espacio, ¿eh? Y allí, ojo, eh. En el Weyland nos la jugamos. Venga, vamos para atrás con la motillo. Y para allá, cuidado. Ven, vamos, vemos bien. Tenemos que atravesar toda la nieve y tal. Ok. Voy a poner el abrigo, pero bueno. no empieza a darme el frío. a nuestro potente faro. Ok, un online. Ah, vale. Yo es que los online no les juego. jugué pero no no le saqué yo mucho mucho jugo a esto Venga el online vamos con un compañero ahí pero todo ahí matándote ahí tipo rush tipo no sé tipo fortnite pasamos de los leñadores vale y ahora es lo malo que nos van a perseguir los perretes tío que ahí hay, hay uno <risa> Madre mía La entrada ya tenemos uno Como no lo atropella llevará Al 76% ¿eh? Voy a pagar la luz Venga Pero esto que ¿Ya, ya están aquí los zombies Cuidado no, ¿eh? Es que me, que me matan Y me voy al Al bajala, eh Uf, Me da mucho miedo, tío No vengan algunos... Este, bueno, está ahí ya la, la avispa, madre mía Es que aquí hay gente muy peligrosa ¡Ay, ay, ay, ay! ay. <ríe> ya. ¿Por ay. qué he venido yo aquí al la señora señores? A jugármela aquí de esta manera ¡No! No quiero morir Aquí, aquí hay una tienda Vamos a la tienda Yo no quiero son perretas que me ataque. Aquí el soca me salla. venga, vamos a ver si encontramos... Hay una escalerilla por detrás, ¿vale? Cuidado. Y puede haber minas y de todo, ¿eh? Ahí tenemos la... Bájate. Creo que muchos no me han visto, ¿eh? corto, no es lo que queremos, pero bueno este le doy matarile para no luego equivocarme, como tengo el el spam quitado por ella me están escuchando, ¿vale? y tenemos que entrar lo suyo y cuidado con caerse digamos darle cara a alguno Y lo único que tengo es la pistolilla Están por ahí, estoy, Lo estoy escuchando, ¿vale? La enfermera no me ha visto Podemos entrar por aquí, por detrás Venga, vamos a intentarlo por aquí, a ver, chavales Desearme suerte Tenemos también los pinchos Podemos utilizarlos a nuestro favor a ver... ¿Dónde está? y cago en todo. Vamos, no me he partido la pierna de milagro, chavales Y ahora veremos, a ver, cuando empecemos Aquí a minar Estoy jugando tela, pero bueno Como me matan ya sabéis que nos vamos al lío, ¿eh? Estaba la maderilla. Venga. Oh, Vamos a que cada fuerte. tengo todas estas mierdas. Podemos guardar aquí en el contenedor, ¿vale? Rápidamente. Ojo. Ojo. Aquí. Mmm. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Alguna casita? Yo qué sé, tío No recuerdo si esta era la del vendedor mm, ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Tienda, tienda Y tiro porque me lleva A tienda, ¿eh? Pues tienda Aquí, tienda de campaña Porque como está el soga en misalla, Tenemos que abrir todo esto Me gustaría ver y matar a todo esto Bueno, de momento estamos bien a ver lo que encontramos Algún armito o algo Bueno, de momento piezas, ¿vale? Que me da igual a romper las que no, pues Porque... No va a aparecer el spam, ¿vale? Más piezas Y son las 5, ¿eh? Y que quedarnos... Prisa también con eso Que a las 10 anochece Y entonces ya, aquí ya, esto ya... Con una pistola no hacemos nada Más piezas, muy buenas Aquí también podríamos poner Ay, me, de... me lo he dejado Pero bueno, podemos hacer algunos eh, Vamos a ver Estructura de madera, si yo con Con una creo que tengo bastante Fabricar Vale Quito el cuchillo mismo esto por si vienen, ¿vale? Es un truquillo. Se pone ahí. Por lo menos se detiene. Venga, otro, otra gabardina, ¿vale? Que nos viene bien. Bueno, las balitas ya sabéis. Que de momento no tengo para pa eso. Ahí. Y otra cosa. Hay que aprovechar los archivadores. Un archivero, pero archivadores, vamos. Y nos llevamos ahí las piezas mecánicas, ¿vale? Ese me da igual. El escritorio yendo una de esas, pero bueno. Vamos a esto. Está bloqueado. Pero nosotros le damos ahí. matarile ahí. Hay... Aprovechando esto, no, no lo vamos a dejar aquí. Ok. Me lo ha jugado aquí en Extremis. Porque la otra vez salimos de aquí vivos, pero chispeado, eh, con la moto como venga alguno de los chungos como venga un feral o algo, los perretes o algo estamos casi muertos venga ahí oigo alguien esquema del lanzacohetes venga, pues venga, lo leemos, tenemos uno en casa y todo este receptor es el sector de escopeta, vale, luego intentaremos todo esto es hierro, que esto nos viene muy bien para también vale pero no hemos venido a eso no hemos venido a eso venga a ver no es parcela bloqueada punta de cohete ahí y ahí y ahora con la madera con el hacha y ahora volvemos al pico vale la acción hay que hacerla con la herramienta adecuada Pistola en mano, por si hay alguno por aquí no me voy a echar un vistazo primero Y no llevamos ninguna sorpresa Ahí, que normalmente puede haber alguno ahí en el baño también, eh Esta tienda está muy vacía, es lo que tiene, no es... Mucho luz Pero bueno me Echamos un vistacillo Todo lo que nos llevemos ahí, mira, esto está vacía Muy mal muy pocas cajas Venga, son las 6 de la tarde, chavales Y estamos llenos ya Y hay que irnos para la otra casa Tampoco es un sitio malo este país, ¿ví? Porque está reforzado ahí con... ¿Veis los cristales eso y tal? Cuidado que, que nos escuchan, eh Cuidado que no escuchan, pero esto me lo llevo Esto... No lo perdono, la, las piezas estas Mecánicas Estamos detectados, pero no Ahora sí creo Esto me lo llevo, la cervecita Que nos viene muy bien Venga, el otro archivador Papel Lo que queremos son recetas y piezas de armas Pero bueno, algunos hemos pillado a las pocas tiendas que hemos podido Descubrir este me daba pieza. Pieza eléctrica. Están ahí pegando seguro ya, eh. Vamos a ver. Están pegando ahí, eh. Te enoje. ¡Eh! eh! ¡Pinchate! ¡Me pilla, tío! No que también nos puede hacer. A nosotros de trampa, pero bueno. Llego para la foquilla ahora. Toma, ¿cómo ha caído. No queremos llamar la atención. Podría arreglar que me lo. va a destrozar el. Me lo destroza. Tengo hasta hierro ahí. ¿Cómo chilla. El zombie este. Inflado. Me a darle la cabecita ahí cuando asome. ¡Ay, que le doy al otro! Le doy al pincho. Le doy. Ahora. ¡Uf! ¡Qué chungo el caminante hinchado, tío! ¡Ve! ¡Uf! ¡Qué miedito me ha dado! Vamos a poner... No sé si poner... Un pincho que se vayan pinchando que va a venir otro, eh A ver, apago la luz Está muy advertido Vale Ahí Y ahora me llevo esto tranquilamente Ahí Para que no entren, ¿vale? Vienen Detectado Vamos a luz Cazado Ya viene Como en el día de pegar tiro Ahora pasa que le van a pegar a la otra puerta Inadvertido Venga, y me tengo ahí, ¿eh? Si es que tampoco A ver, le va a dar Aquí viene otro, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado La basura Ahí ¿Qué viene? Mierda, he entrado Ahí. Y va a venir más. Pongo ahí, pincho. Ahí. Uf. Por los pelos, eh. Con hierro y todo. Siete. Ahí viene. Ahí viene ya, unos poquillos. Pero bueno, se van a encontrar con los pinchos. Espero que le.. Aguanten un poquillo. Tomamos nuestra moto y nos vamos, ¿eh? A ver aquí. Esto de compra. Venga. Nah, basurilla. Archivador. Más basura. Creo que había una caja más, ¿eh? Vamos no a estar atentos. Uf, qué miedo dan los zombies, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos cuela esta! ¡Que se nos cuela! Bien. Yeah. Mm, Sanguida esto. No queremos para. Y la de esta. Ojo que me rompen ahí. ¿Por dónde ha entrado esa, tío? ¿Por arriba o algo? No sé por dónde ha entrado. La máquina expendedora. Venga, nos tenemos que ir, ¿eh? No entren por aquí también, por detrás, ahora. esto de la moto, no lo quiero. Ya tengo uno. Que me van a pillar Que me matan Y estamos llenos ya Uy, uy, uy Suenan por aquí Y oigo un... A ver, este ya lo teníamos, ¿no? Este no puedo Uy, ay, ay, que están ahí chaval, Mira, nos tenemos que ir, ¿eh? Y ahí había dejado cosas, tío En el otro lado fuera ay, ay, ay, ay, que me pillan Esto pilla. fuera Esto fuera carbón me da igual, tío, lo tiro Ay que es como están en la puerta, ¿verdad? Qué risa Mírala Mira más, para Vámonos Ay, que viene la enfermera Vámonos Ay, que le atropello. Me tengo que ir, eh. Ay, ay, ay. Qué miedo me da todo ahora. Que estamos aquí metidos. Espero que no vengamos corriendo ese. No. Vale. Ojo. Ojo. Que donde tenemos que volver. Ay, ay, ay. Que me pilla. Que me he pillado, que me he pillado. Tengo una infección. Bueno, bueno, bueno, bueno. Busque antibiótico. Maldita enfermera. Le pilla otro. Número 34. Estoy muerto, eh. Yo. Ya se me ha acumulado mucho. Yo. Las carnes de gallina ya. Madre mía, que me pilla. Que nos vamos. Ay, qué bien, que me ha salvado esta. Que me ha salvado. Que viene, que viene. Usa. ¡Joder! Yeah. Ay, ay, ay, ay, que me voy, que me voy Que me voy, que estoy cagado <risa> Ahora es lo que no sé por dónde volver, ¿vale? Allí al otro tema, tío ¿Dónde nos vamos? Uf, mucha gente y esto ya se me complica Uf, qué malo he pasado, chavales Odio un spider Toma, spider <risa> Lo malo es la noche, tío odio oh que por aquí hay mucha avispa! ¡Ay, la avispa que nos come! ¡Ay, la noche! No veo... ¡Ay, ay, ay! ay la... el agua, no! ¡Ay, el agua! ¡Ostras, ostras, tío! Que no tenemos escapatoria de aquí, ¿eh? Que no tengo escapatoria con la... ¡Muele agüita! ¡Uf! A ver, a ver, a ver Esto no me pinte bien, eh Bueno, bueno, bueno Si ¿Sí puedo escapar de aquí, tío Me interesa abrir esta zona Pero es que, madre mía Deberíamos de volver aquí, tío A la que sé Luego lo mismo por allí no tengo nada, no, pero Deberíamos de volver ahí Esto ya me da muy malas pinas, eh Esto ya No me huele bien Vamos a morir, vamos a morir. Ay, ay, ay, ay. Se me, uy, ay, ay, ay. Como se me quede la, la moto aquí en el, en el agua esta, verá. Me cache la mar. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Qué malo estoy pasando, chavales, ¿por qué hago yo esto? Ay, ay, ay. Pasamos antes por aquí, volvemos a la zona chunga El spider <ríe> Y su colega Voy cagadísimo, chavales Quiero salirme de aquí, de esta zona Y por ahí había perretito Vamos por aquí Dios la zona del Huelan está todavía muy... Muy, muy fastidiosa, ¿vale? No no puedo. A ver, entre avispas, perrete y demás. No voy a poder. Yo quiero coger ahora... La de Villadiego. Porque no me puedo parar aquí. Porque antes había un perrete. Vamos a ver. Míralo el perrete, que no nos vea. Si no, nos va a perseguir hasta Pernambuco. Quiero seguir la carreterilla, ¿vale? Antes de que llegue la noche. Ahí me parece que hemos esquivado el perrete. Me tengo que bajar rápido de la moto a ver dónde nos lleva esto. Vale. No lo sé. ¿eh? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Porque hay que volver aquí. A ver. Muy mal, ¿eh? A ver cómo llegamos allí. De noche. Difícil, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a intentar. Yo no me salgo de la carretera. Bueno, ahora nos sale la nieve. Se me acaba la carretera. Digo yo, no me salgo de la carretera. Pongo uh, que será por aquí Porque no la veo Dios, perrete Ostras, dos perretes, tío Eh, no, Esquíbalo. Esquíbalo. Esquíbalo. Esquíbalo. Esquíbalo. Esquíbalo. Esquíbalo. perrete Vale Perretera Bien, bien, bien Me hemos salvado, eh Ahora, ¿dónde está nuestra casa? Para allá tenemos que ir al noroeste Venga Esto es lo malo, eh Los pantanos estos Son inaccesibles Cuidado aquí Ahí Uf Fijaros lo mal que está el juego, a ver Es que BUS tiene todos los juegos Pero si lo actualizaran y tal Pues le quitarían Serían bui, No sé si hacer aquí una parada técnica. Un advertido. Tapa, cubo y gasolina. Bueno. Lo que no quiero mucho son los sándwiches. Y la gasolina pues nunca viene mal, la verdad. Podríamos desguazarlo también. Esperar. A que pase el día, porque es que yo no sé dónde me lleva esta carretera, ¿vale? No lo sé. A ver, podríamos haber vuelto y todo aquí en nuestra casa, pero bueno. Estamos jugando tela. A ver la gasolina. Le apostamos por ahí. Esto por aquí. Vale. De ese no sé cómo voy. Vamos bien. Vale. Este de momento ya no me hace falta. Las flechitas tampoco es que la vamos a utilizar, pero bueno. Vamos a lleno ahí. Este también. Ah, el hierro. Y no sé. Ah, no sé ni por qué he guardado las puntas de flecha y tal. También, pero bueno. Venga, vámonos. Son las 11 de la noche. Y vamos a ver dónde nos lleva esto Hemos probado el Wayland Hay que volver, hay que volver al Wayland Porque es el único pueblo que tenemos De momento, es el único que tenemos Es muy peligroso a esta altura de, de partida En la mini moto Necesitaríamos una moto de agua, ¿vale? Una moto acuática Estaría genial, cuidado <ríe> Necesita cerca al agua bandolero Ok, registramos. Pechita y más vasos y tal, que no nos valen para nada. Vamos a pasar, creo, incluso cerca del. del hidro. Pero bueno. Al menos. Eh, noto una alegría. Puesto que vamos saliendo. Hemos salido de ahí del, del Weyland vivo. No quería que moría. Vale, ya registraremos coche. Ya lo. Desguazaremos con la de inglés De momento no es lo que queremos. Y supuestamente estas carreteras, pues, mira, a ver dónde nos lleva. ¡Ojo! Vamos a ver. Sé que esto estará lleno de.. También de, de zombies, ¿vale? ¿Qué? Un Working tool Tool. Ese no interesa, ¿eh? A ver El mapilla Todavía no está descubierto Pero bueno Yo creo que más o menos por ahí Podremos marcarlo Otra tienda pues bueno, vemos una tiendecilla aquí Vale, el Working street Tool De momento no vamos a entrar Ahora de noche, ¿no? A ver, cómo voy de Echar el zombie separado Vamos a recargar el arma ahí. Vale. Tenemos que ir para el noroeste. Vaya. Podríamos dar una vuelta aquí para abrir. Mira, hay casitas y todo. Mira. Qué bien. Esto me da alegría, ¿vale? Aunque sean casitas de estas hechas polvo, pero... Ahí en el otro lado hay una tienda. Vamos a ver lo grande que es el pueblo. Las calles que tiene. Ok. Allí un... Un garaje parece. Ojo, ojo. Vamos a entrar a otra del huela, eh. Eso ya no me gusta. Cambio de bioma aquí, parece. Ve. Puede haber mina y de todo, eso no. Qué buena zona para coger hierro aquí, ¿sabes? Ahí. Por fuera, pero no me fío. vienen? Ahí que vienen. ¡Home cooking! Vamos, café Ahí que vienen Aquí El pan, pila La gasolinera Y el crackabú. ¡Ay! El perrete que viene ya Ya me está dando miedo Cracabu muy importante, ¿eh, chavales? Bueno, por aquí, por las calles, no hay peligro No hay mucho peligro Ojo aquí, ¿eh? Buah, chaval Bueno Mira, mira, mira era el hotel o qué? ¿Y este puede ser el banco o algo? No, la estación de policía. Police. De police. Es un buen sitio para pasar la horda. pues está muy bien defendido. Cuidado aquí. El hotel. Lo que yo decía, otro hotel. Y más zona de esta, ¿eh? Chunga, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo dan! Aquí creo, creo que dan agua. Que vienen. Vale ¿Y otros son a mesaya? Sí Otro mesía escopetero ¡Ay, perrete! Hay que atropellarlo Bien, bien atropellado Que no haya muerto, pero por lo menos Aquí hay que tener mucho cuidado Yo creo que es el cementerio, chavales Se levantan, se levantan los... ¡Ay, que viene otro perrete! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay! Cuidado, no nos podemos quedar pillados. ¡Qué miedo, tío! Otra vez aquí la zona esta es peligrosa. Eso es el cementerio, ¿eh? Y cuidado que viene toda la manada. ¡Hay que esquivarlo! <ríe> ¡Vámonos! Y viene toda la manada aquí, toda la verdad. <ríe> vale. Hay que seguir, ¿eh? Hay que atravesar eso. No sé cómo. No voy para lo verde. Bueno, por pues ahí tenemos un pueblito muy, muy apañado, ¿eh? Cuidado que alguno viene, vamos muy lento. Y alguno viene. Vale, ahora tiraremos por ahí campo a través ¿eh? o algo. Aquí más casas derruidas y lo que hemos visto antes, ¿vale? El, El de la comida. ¿Ok? Sanguifu, food, ¡Ay que viene! ¡Corre, bandolero! ¡Vámonos! ¡Huye por el campo! <ríe> ¡Vámonos con nuestra bultaco! <ríe> ya te la tienes que tomar risa, porque madre mía la mini-moto. ¡Ay, ay, ay, ay! Y vamos aquí todos los locos peligrosos. Y venga a buscar. A nuestra casa. Podría buscar comida también. Ciervito Toma, Ciervito Lo siento, Ciervito Lo siento, lo siento No sé cómo andaremos de De comida Dame el pinchito por uno Sí, tenemos sitio, ¿vale? Eh, eso para qué lo quiero yo? El cañón corto ahí no, sí, Ni para que lo tenía ahí El cinturón, ¿vale? No, hombre Ahí, queremos la carne La piel y la grasa aquí no se desperdicia nada chavales, que viene el zombie ay, ay, ay, ay, que me pilla ay ay, ay, ay, ay ¡ah! que me el pánico que viene una horda yo no sé cómo no me ha pillado eso era un un spider y todo, una enfermera y todo yo no sé cómo le he esquivado, chavales no. he tenido que pasar del de ciervito madre mía Dios, qué miedo. Cambio, cambia, cambia, con el popín. Ay, ay, ay, qué miedo. Otro ciervito. <ríe> Está ahí, tranquilamente, el pobre toma, tomando la hierba. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué más? Zombie. Momento inadvertido. Hay que estar atento, ¿eh? la flechita, al ojito. Oh. Madre mía, chavales. Y yo estoy en infarto, ¿eh? Madre mía. Ahí la huesita nos la llevamos y la carne. Vale. Ya estamos cerca de... De nuestra casa. A 10 de carne la guardo mismamente por... por la flechita, ¿vale? Mismamente que si sí, ahora que estamos petados ahí ya y ya no sé lo que ha lo que no y no tenemos que ir para casa vámonos a las dos de la mañana bueno ahora para darse un garbillo por aquí por la moto y explorar hemos explorado y el huila mira hemos encontrado la carreterilla vale estas son las buenas o son las que te llevan a sitios importantes Ok, no sé dónde nos llevará esta pero bueno mira a ningún lado Comienza aquí, vale, es que este mapa es lo que tiene Los mapas al azar son así, de puñetero Carreterillas deberían de estar más comunes Ok No nos paramos a nada, solo ahí pendiente de no chocarnos con nada, de no encontrarnos nada peligroso Y volver a nuestra casa sano y salvo Okay. hasta el día 20 o por ahí o día 21 no, no hace falta que volvamos allí al otro lado hasta, a la base intentaré volver con más tiempo y reforzarla otro poquillo más ¿vale? con más hierro y tal no veas, ¿eh? menos más que he encontrado la, la, la miel que me dio el zombie porque estábamos infectados ok y la infección no es buena O sea, vale No sé ni cómo voy, vale, vale Ok, mira, voy ahí Haciendo motocross Aquí campo otra vez A ver, ahí tendríamos que haber buscado El, el de ese Los tronquitos esos para la mía. Y estamos en casa, creo, eh Directamente No sé cómo, pero hemos encontrado el camino Venga como tenemos la cama y ya no habrán spameado más zombies Vale Aquí esta fue la primera tienda que encontré Y dije por pues aquí mismo Me acoplo Vale, ahora tendremos que subir las cosas y tal, apago la luz Estamos ya en casita Esto ya es Supervivencia pura, ¿eh, chavales? Cuidado, cuidado con la subida Oh, su mi arma Madre mía, a las que tenemos aquí Tenemos que soltar, ¿vale? Pieza silla de de arma y tal Pues venga, el cestito ya lo Ya lo fusionaremos, ¿vale? Hay estas piezas también de, de revólver Aquí El otro revólver me lo dejé allí en, en la casa Pero bueno, no pasa Ahí todo eso que ya lo, lo miraremos, ¿vale? De momento tenemos una buena pistolilla, aunque la vamos a mejorar. Y nuestro lanzacohetes para volver allí al Weyland y reventarlo a todos. <ríe> Soltamos las flechitas, está bien. Las la balitas. Vamos a ver. Y aquí creo que poco más ya, ¿eh? En este contenedor. Que es el de armas. De momento, ¿vale? Aunque pone supli, pero bueno, podemos hacer otro de armas. No pasa nada. Y aquí sí, aquí sería lo del suple. Pero bueno. La carne podrida va al otro lado, creo. Y La cerveza también. esto también. Esto también. El tarro también. también. Esto aquí. El plomo iba al otro lado. Este también, realidad de coche de latón, va al otro lado. Para desguazarlo, ¿vale? Cuánta piel de animal tenemos pieza mecánica, bueno, no hemos podido traer ocho Guanazo. El plomo allí Tarritos me los llevo también Que son para el otro lado de la comida Y los tapacubos también Para, para desguazarlos Vale Ok Aquí la comida eh, Esto por aquí Y la medicina está por aquí Cogemos uno por aquí, cinco, vale, y tendríamos que hacer algo de carne frita o algo, estamos ahí un poquillo, porción de ternera, bueno, no puedo comer, tenemos ahí agua y tal, no hay problema, nos comemos esto, tengo sonta de oro ni nada. Estoy viendo. Bueno, habrá que hacer más. Tres de vara de oro y terrojos, ¿vale? Ahí debemos otro poquito. Guardamos las latas y los vasos. Los tarritos de cristal para para luego llenarlo de agua por ahí. Y vamos a ver. La gabardina. Sí, de momento la ropa va aquí también. La gabardina la voy a saltar va muy bien, pero te da mucho calor, ¿vale? Ok. El eh, lorito, creo que también lo va a saltar por aquí de momento. Bien. Y vamos a ver. El huertito, no sé. ¡Mira, mira! Nuestro huertito, chavales, que tenemos maíz ya. Qué bueno. Y una papa. Lo malo es que nos da una papa nada más. Una papa, no sé, me tenía que haber dado dos. Una mazorca de maíz. Tres, mira, esa sí me ha dado tres. Esta porque no estará creo. Y por eso me ha dado una, ¿vale? Hay que arar bien. Sí, pues eso me dan tres. Mira, mira, ahí nuestro café y todo. Qué guay, chavales. Tenemos ya nuestro huertito ahí. Muy bien. A ver qué le ponemos a esto. Un poquito de plomo. Pues sí, le viene bien, la verdad. Y ahora pues la me imagino. Vale. Hacemos aquí unos puñaditos. combustible necesitamos también el calibrador y, y el juego este de, de llaves vale pero bueno me lo activamos y lo tenemos ahí pues voy hacer yo punta de bala de saeta de esta punta de flecha de hierro vale para luego hacer la saeta tenemos que hacer alguna valilla también pero bueno 200 no vamos a hacer 100 por ejemplo Bien, puede estar bien, para la ballestita queda muy silenciosa y puede venir muy bien. Venga, metemos el latón aquí. Que vaya ahí también. Y luego pues. Miraremos a ver los cartuchos que tenemos y, y las puntitas de bala, imagino. Esta de plomo tenemos menos, ¿vale? Así que hay que estar atento. A eso y luego pues y el forjado habrá que ir sacando también vale arcilla hay que meterle también así que poquito a poco vamos sacando cositas podríamos hacer incluso otra forja vale una para material y otra para munición y tal que puede estar bien Venga Metemos esto aquí cubo Ahí Vale Mira las baterías también Esto no va, no va a dar plomo, ¿vale? Ok, si pues se lo puedo matar Ahí el El plomito A ver una batería, ¿cuánto tarda en En deshacerse? Dos minutos y medio, ¿vale? Tarda bastante Oh, bueno pero nos puede dar bastante plomo venga, llevamos esto, ¿vale? y tenemos 20 minutos ahí de forja que hay de sobra, vamos, para la batería y de sobra, habrá que volver vale habrá que hacerse la, la saetita soltaremos esto por aquí también y no sé si a ver por soltar algo de madera aquí también, ¿vale? Yo creo que con eso tiene de sobra Vamos, de sobra no, pero Va a ir tirando Como quien dice Venga, son las 5 y cuarto ya Ya vamos a hacer, ¿vale? Aquí, pues ya sabéis Hay que meter aquí Para hacer hormigón Que, que todavía no lo tenemos Pero bueno Arena fina, piedra pequeña y cemento ¿Vale? Cuando podamos Pues Y aquí Mira, aquí decía yo Mister, ¡ay, qué rico! ¿Vale? Muy rico Y creo que le tiraremos un poquillo aquí a las piezas, ¿vale? A ver si no explorar, pero estaría bien hacerle aquí un, una mirada aquí, a la, por lo menos lo de revólver, lo que podamos hacer y, y completar, ¿vale? Que puede estar muy bien Y por lo demás yo creo que hemos hecho una buena tarde Aquí no puedes haber ninguno zombie. Ah, oh, bueno, tenemos lo de la moto también. Poca broma. Todo el luz de la broma. De, de la moto. Ah, de aquí. Venga, ¿cómo se cogía todo? Ahí. No, no me deja cogerlo. Todo. Bueno, la gasolina la podemos dejar aquí. Y el abriguillo también. Aunque mejor la, la gabardina, la otra, ¿vale? Ah, mira, así nos traemos el revólver Bien, bien Los matraces, que eso sí los podemos vender Al vendedor Y eh, Esta la dejamos por aquí Ok Me gustaría poner algún pincho por aquí Por si vienen Los low, esto Ahí, yo qué sé Mira, ese lo podríamos haber quitado Pero bueno Ahí Ahora con el hachita Ok Mira, ya amaneció estamos a Está más que Creo que me pide pluma Pero bueno No, hierro no Llevo hierro lo harto que Parece si sí, 250, tengo que quitarlo el hierro, pero bueno, hay que estar atento y ya está. Son cuatro veces lo que hay que darle ahí, dale. De vez en cuando vienen, se ponen aquí debajo de la... vale incluso allí por detrás podríamos poner alguno más, algún pinchito y como veis, como tengo la cama pues no, no se spamean los zombies vale, ahí la teníamos yo le voy a meter aquí pincho vale Bueno, allí no puede, puede estar la, la basurilla Y estos... Por si le da por subirse ahí yo B Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cinco no Cuatro Este no tenemos B por si acaso viene zombie, ¿vale? De vez en cuando le, viene, le da por, por venir por aquí Pues bueno, ya hemos utilizado aquí Estos pinchitos Y así pues los retenemos un poquito ¿Vale? Bueno Creo que muy bien, ¿eh? Tenemos que volver al pueblito ese Ahora lo miramos en el mapa Vamos a ver Cómo hemos llegado nosotros hasta aquí Ojo, esta es la carretera que tenemos que explorar, pero no. Hemos tirado por aquí, ¿vale? Aquí todo el resto y aquí está el, el pueblo, ¿vale? Este es el que vamos a explorar primero. Y luego ya nos iremos al Weyland, que el Wayland es que es la marinera, ¿eh? Es muy grande y, y fijaros ahí todo lo que hay. Y aquí que tenéis cuidado que también tenemos tierra quemada, parece. Aquí, tierra quemada, aquí una mezcla de biomas, ¿vale? Hay que tener cuidado. Pues sí, yo creo que lo preparemos ahí, ¿eh? Aquí. A explorar. Es lo que tenemos. Si queremos luz y eso. Lo malo es el vendedor. Que está en el quinto pimiento. Que está aquí abajo. Y para llegar, ¿eh? Necesitamos un puente mágico. Estaría bien hacerse aquí un puente. Pero es que es muy largo, tío. Esto, esto ni en el creativo, ¿vale? Buah. Mucho trabajo ahí, pero bueno. Más me interesa más explorar y pues iremos ahí a esa zona Ahí Campo a través o por aquí por las ya Esta, a ver dónde nos lleva Vale, porque aquí veo que hay otra carretera Que seguramente no conducirá a nada Pero bueno Pues muy bien A ver Nido de aves Qué lástima que no tuviera algún Huevito pero bueno, tenemos que pasar al tema del estofado de patatas, ¿eh? Yo creo que ahí ya con las patatas que tenemos. Tenemos que probar ahí ya hacernos algún estofadillo, ¿eh? La supervivencia es muy dura, si no. La motillo va bien, ¿no? Sí, con su gasolina y tal. Tenía un cesto y podemos mejorarla, pero bueno, eso poquito a poco también. De momento tenemos moto. Qué poca broma. Podemos interactuar con ella. Con el sonidito de la moto Bueno, pues a las 7 y media de la mañana, chavales Y por aquí, ¿vale? Yo creo que está muy bien el vídeo No sé qué os parece, dejadmelo en comentarios Tenemos que recoger aquí todo el, el huerto Ampliar y, en fin Hacerle aquí algún agujero para ponerle agua también De todas maneras llueve, ¿no veis? Y ahí, yo creo que no le vamos a poner agua ni nada a este... A este sembrado vale recogeremos tendremos que ponerlo zada otra vez mira ese sí nos da dos papas lo ves ese una y necesitamos también tres el fertilizante vale mira tres más cerquita que nos viene muy bien sobre todo las papas y el, el café y nuestra camita aquí <ríe> a la interperie como nos gusta a nosotros vivir aquí a la interperie que nos caiga toda la lluvia radiactiva y todo pues nada chavales espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy y nos despedimos aquí un día más en 7 Days Today no se olvide de dejar like chavales chicos y chicas, un saludito para todos chao, chao, sed bueno